Chicos ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Y os cuento Esta semana en Robaniemi Tenemos vacaciones Que se llaman las vacaciones de invierno Básicamente Y, y mi guante ¿Dónde has sido aquí en nuestro, en este grupo, Aquí están. Bueno, usas, a Entonces para esta semana han venido visitas desde España, han venido los primos y los titos y estamos a martes hoy, llegaron ayer, ayer fue un día de relax porque estuvieron toda la noche viajando y pues eso, necesitaban descansar. Pero hoy eh, ya están recuperados del viaje y estamos yendo a hacer salchichas, a patinar sobre hielo y a hacer todo lo que quieran hacer. Ah, así que pues nos vais a acompañar en esta semana que también tenemos varias cosas muy chulas. Ah, así que eso. Pero que disfrutéis de y una semana con sorpresas Sí, algunas sorpresas también, muy chulas. Uh, ¡Qué nervioso! Y bueno, pues eso, que nos acompañéis en esta semana. Mira chicos, hemos llegado al sitio, aquí está Gelena. Helena saluda. Tenemos las cosas aquí, aquí está Luna lunes y vienen los demás. Y mirad qué bonito está todo. <ríe> está muy contenta, Jelena, que ella nunca había visto la nieve. Que no. Mirad que abrigadita va. Y ahí están trayendo a Olivia, que la traen en un trineo así tumbadita, súper calientita. Olivia es su hermana, que ya la visteis cuando fuimos en Navidad a España. Pues ahora ellos han venido aquí a la nieve. Aquí traemos. La mochilita de Olivia, masa porque vamos a hacer un postre allí en el fuego Y unos cojines para ponernos en el culo cuando nos sentemos ahora Allí, en el sitio que vamos Por ahí atrás vienen los demás y hace un decidito que no veas, un solaco Ahora se van a tirar no hay Helena, contra Luna Aquí estamos en el sitio Aquí van Aquí está Hanna Y aquí está Paco Y ahí vienen corriendo no, no. Es ¿Estáis listos chicos? Venga, una dos y tres, ya ¡Uh! aquí tenemos a Olivia aquí, que está calentita aquí dentro ver, estamos haciendo salchicha ya tenemos algunas salchichas haciéndose que la se está comiendo la suya ¿te gusta? ¿está rica? aquí está Olivia, mira qué mona está dormidita ¿Quieres a traer un tape vacío? no sé es para calentar el biberón de Elena que también está la botella de agua caliente vale ahí tenemos una cerveza porque se ha descongelado ¿cómo el tiene la tuyo a media, yo también quiero vale, se me ha metido todo el humo se va ha metido, la... metido todo el humo en el, en el, en el ojo Mira, que una pinta, eh. Rica, mira, aquí viene que viene un perrito, un perrito que mono. <ríe> <Luna, hija. ríe> Ahora, Paquito está aquí intentando. Ay, mira, por ahí, justo por ahí atrás viene la moto de nieve. Está Paquito intentando hacer snowboard. <ríe> Vamos, Paco. Aquí está Nova subiendo, aquí está Luna La bote de nieve Y Paco, ole Paco <ríe> Hace bastante frío, hace menos 15 hoy Toma Aquí se están calentando Olivia ya se está despertando poco a poco Olivia que se está despertando poco a poco Están calentándose y están haciéndose los, los bollos Mirad, ahora han venido, o sea, hemos venido a patinar, aquí se está cambiando Paco, Paco saluda <ríe> Aquí está Noah y aquí está Helena que va a patinar por segunda vez o primera al casco No pero tenemos el, se ha puesto la cosa esta rosa ah. Vamos a poner el casco Toma el gorro de Helena ponlo por aquí Y el casco el más pequeño este que se probó por la mañana Este mismo puede ser Venga, Helena, toma el casco. momento. ¿Qué te mamá? Hija Hanna, ¿tú qué tal? Muy bien. A ver. Anda, qué bien. Mira qué bien va. A ver, venga, dame la mano. ¿Qué tal Paco? Patinando por primera vez, que no patinó ni con ruedas ni con nada. ¿Qué tal? La primera yo Ahí Yo tengo un hipo que no vea. Estoy patinando hacia atrás. Hanna le va a enseñar. Aquí está Helenita. ¿Qué, ta ¿Qué tal, Helena? ¿Qué tal? Bien. Ya se ha puesto el sol por ahí. Y ahora vamos a tomar un chocolate caliente aquí en casa. O sea, aquí falta una luz. Mira, Olivia me está mirando ahí. ¿Falta aquí una luz? Sí, falta una luz, sí. Ahora vamos a cenar sopita de salmón con alitas de pollo Mira chicos, hoy es un día nuevo y estamos a miércoles Y estamos en el lago porque hoy hace menos, menos 25 grados más o menos Y se puede hacer el experimento de tirar nieve y se queda así como el arco así ¿eh? Ahora os lo enseño Y eh, hoy va a ser un gran día, ya lo veréis Y hace mucho sol y ahora tengo que echarle una foto a mi madre aquí Ya vamos a salir, que nos vamos al Hotel de Hielo a verlo, que ellos lo quieren visitar Y también vamos a ir a algunos sitios más Aquí está Olivia, a ver... ¡Hola Olivia! Mira qué mona está Y hace un día espectacular, hace mucho sol Aquí están los coches enchufados Mirad, ya hemos llegado al hotel y lo primero que quieren hacer es echarse la foto con el cerdito este de la entrada. ¿Eh? Que es una hucha, ¿no? Es una hucha que tiene los ojos de dinero. ¿La hucha dónde? ¿no? Mira, están flipando con el hotel de hielo aquí. ¿Eh? Mira, está este pasillo. Menos 20, sí. ¿El coche ponía menos 19? Man. Mi coche ponía a menos 19. Así de corredito. Este es nuevo, mira, mira, mira ¿sabes? 19, 19, 19. Y aquí está el restaurante. Pero ya tengo un vídeo explicando el hotel de hielo de este año, ¿sabes? Por si lo queréis, pero... Ahora estamos en el restaurante. habitaciones, sí. Mira. Helena, ¿te gusta el hotel? La que está muy chulo. Sí. Está todo de hielo. Para la gente que esté viendo este vídeo, ¿Tú les recomendarías venir? Vale. Sí, ¿no? Bueno, más, o menos. más o menos. Ahora hemos venido al ice bar que le están sirviendo. Mira los chupitos. El vaso de hielo. Mira, chicos, ya tenemos aquí las bebidas. Yo chocolate caliente y ellos chupitas sin alcohol. Mira chicos, ahora estamos yendo al jacuzzi qué frío, por Dios, qué frío, por, Dios. Ah, por aquí A la ah, Qué frío, qué frío. Ah, Socorro Uy, aquí está la sauna de nieve Y Aquí Venga que llegamos Llegamos Ahí está, voy, voy. Ay, ¡Qué frío! Ay, ¡Qué frío, venga! ¡Uy, qué frío! ¡Ay, ¡Chulo! ¡Qué frío, corre, date prisa! ¡Venga, vamos! Vamos Mirad, esta es la sauna que hemos alquilado es gigante, aquí hemos cabido todo, todos están duchando por ahí y mi móvil se está muriendo poco a poco del frío que había pero mirad, aquí está el cubo con, con el agua no sé si veréis algo, se ve súper borroso pero bueno, ahora se lo echamos a las piedras bueno, ya hemos estado en la sauna, hemos estado en todo y ahora nos vamos a cenar a un sitio super chulo Vamos a ir al Santa Claus Village Ahí mirar. aquí están los, los renos A ver si los vemos Mira, por ahí tienen que estar los renitos Aunque no los veo ahora ¿Dónde están los renos? Ah, mira, que están Aquí están, detrás del árbol este caído Mira Ahí están los renitos Y tenemos prisa que en 45 minutos tenemos la reserva Así ah, que vamos a darnos prisa Bueno chicos, hemos llegado a Santa Claus Village Y os voy a enseñar el sitio donde vamos a comer que está súper chulo, eh Bueno, vamos a hacer una... Ay, me la una comida, cena rapidita Bueno, rapidita no tampoco, pero... ¿Sabes? Estoy moriendo de frío Ahora dentro os hablo más Este restaurante ya hemos comido una vez ¿Vale? Pero nosotros no vamos a comer aquí Ahora lo veréis Olivia, mira qué mona. Ay. Mirad que chulo el sitio donde vamos a comer. Qué chulo, ¿no? Mira. yo. aquí, mira. Mira qué chulo. Podemos ponerlo 40 grados. Mira, eso es el zumo de arándanos. visto un poquito las auroras y ahora en casa se puede cenar el tri elves el un picoteo y estamos <ríe> jugando no al doble el no. otro día en laponia ahora hemos venido al parque de los Angry Birds ahí lo veis y aquí hay al lado una cuesta que no mucha gente sabe ¿Qué? no pues se podría con trineo Por aquí Está súper empinado, es súper difícil de subir Pero aquí estamos Ahora estamos en el prisma y mira Paquito Venga, vámonos Que le quieren, hay que comprar uno, unas cosas Mira, cañas de pescar de oferta chicos, hemos venido a Santa Claus Village, a enseñárselo, que también vamos a visitar a Papá Noel y todo. Mira. Ahora vamos a ir a visitar a Papá Noel. ¿Eso qué es? A ver. No, mira, un reno. Este es el libro de Santa Claus. ¿Este es el libro de Santa Claus? Sí. ¿Cómo sabes que lo ha escrito él? A ver. Este no, este es falso. Este sí es el Santa Claus. No me que tiene china, ¿no? Esta letra con la misma que Yo con Olivia. Este, esta. A ver. Sí. Los primeros libros que se conocen hablando del árbol de Navidad. Los de Navidad son pinos y tristes, no están decorados. <risa> ¡Es verdadero! ¡Qué bonito! Estamos aquí esperando para ir a ver a Papá Noel. ¿Eh? ¿El Paco está aquí. ¿Estás nervioso por ver a Papá Noel? <risa> Mucho. ¿Qué tal? Bien. Es que se está metiendo aquí en la nieve profunda En vez de ir por el caminito Y mirad Está que liado por aquí Ay, por Dios Ahí está duro, ¿eh? Ahí por Dios Venga, chicos, por aquí ¿Qué vas a hacer ahora con el trineo? ¿Esto no anda? No ¿Por qué no anda? Porque me cuesta De verdad, vaco. No, pues tú <risa> no, ¿Sí? no, ¿Cuántos tiene uno, dos o tres? Hay tres aquí. ¡Hala, a ver. Una estalastita, a ver. ¿Dónde estaba? Por ahí, ¿no? Sí. Quiero coger uno. Toma. más. eres otro? Uy, ay, se me ha caído. Yo también quiero. Uno grande. No, eso no se puede. ¿Qué bueno? Ah, mira, allí hay uno. Mira, vete con allá. No vamos. para adentro? ¿O queréis ir al lago? Al lago. Vamos al lago. Venga, chicos, veniros para acá. A ver, vamos al lago, vamos a llevarnos este trineo de aquí ¿Eh? Vamos para allá Esta mañana estuvimos en Santa Claus Willis, tuvimos para comer Y ahora hemos estado dando paseitos Y con los trineos y todo A ver Sí Mira cómo va. Venga, se cayó. Me ¿De qué? Bueno, estamos aquí en el lago, mirad. Está es el sol por ahí atrás. Eh, mirad. Están aquí con los trineos. ¿Estoy haciendo vídeo ahora? Mira, ahí está nuestra casa. ¿Paco se va a sentar ahí en el banco de ahí? ¿Cómo vas? Bien. ¿Estás tan hondo? ¿De quién? Allá. Aquí la puerta se va a pasar. Yo también voy. Tomando la puesta de sol, eh, aquí, mirando la puesta de sol, están tomando la puesta de sol. A ver, bueno, estamos saliendo a dar un paseito aquí con Olivia. Mira cómo está aquí. Está súper abrigada Por ahí viene Noah estamos dando un paseo para que se duerma Porque fuera nos hemos dado cuenta que duerme muy bien la siesta Así que le estamos dando un paseito Y vamos a ver el correo, a ver si ha llegado algo Vamos a comer fajitas mirad bueno, a ver. Y mirad Han hecho aquí un, Una compra para los a España y hemos hecho faquitas y está el teledía. está nevando y para cenar vamos a tomar pizza que la hemos preparado ahí en el horno de leña mira que bueno buenas tardes eh, mirad que pues es el más bonito hoy es el último día que están aquí las visitas y mañana se van así como no se van esta madrugada así que se nos estamos tirando aquí con los trineos mirad se están tirando con el pavo este, bueno, es un unicornio. Oh, el ayer aquí está Olivia. Mira. Está lleváis, <ríe> Por ahí se va Helena. <ríe>